Marica, yo pensé que usted ya estaba listo, hermano Pero me baño, yo no me demoro nada No, hasta que se bañe, hermano, no No me demoró nada ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? No, es que subí muy rápido las escaleras, y me fatigué Todo bien No me demoro Hágale a ver, todo bien, que se nos hace tarde, hermano ¿Qué está haciendo? parce yo pensé que esto era un trapo, weón. Uy, qué asco, marica. Es que a limpiarme se... Marica, hágale rápido, weón, que nos están esperando las nenas. Vamos a pegarse de una borrachera. Sí, ah, La... todo bien, todo nos bien. vamos a meter una borrachera que ni siquiera nos acordemos de lo que hagamos. <risa>